Mi beta prohibida y yo tu anhelo. Ven, ven, acércate a esta tormenta, descójate, libérate y pongamos notable a esta nota del incierto. Ardamos en este infierno, que se derrumbe la torre de Babel y se quemen todas las lenguas. Yo solo sé hablar la tuya. Hay tanto que a veces es mejor hacerse fotógrafo y detener allí la imagen, rebobinar la película justo en el momento preciso en el que todo era posible, en el que nada estaba decidido y sin embargo lo anterior a tus palabras, los mensajes que vuelan en las miradas, el palpitar del deseo, del anhelo, justo antes de un beso. Déjame que me detenga. Ay, quédate aquí. Llueve, llueve un día más y tú no estás aquí para decirme que los truenos son solo ruido. Llueve en el exilio y no hay refugio. Tus brazos no están a mi alcance, llueve fuera y llueve dentro. No puedo esconderme del cielo gris que se parte en mil pedazos como yo ahora, que te busco bajo mis sábanas si no te encuentro. Tampoco me estás preparando el desayuno en la cocina, ni esperándome en la ducha para darme los buenos días entre besos y pompas de jabón. He abierto los ojos esta mañana y, no sé, esperaba encontrarte hablando solo con tus números y tus apuntes. es, para mí, el, el, es mi corredor favorito. Yo, como han dicho, soy corredor de medio fondo. Aquí en Palencia es una tierra de, de corredores. Desde luego yo a, a, a, he admirado a muchos corredores palentinos, eh, pero, pero, pero más aquí en el, el Para mí, la forma como competía, la forma como corría, es admirable. ¿no? Y también estaremos muchos de acuerdo en que para no ser una persona completa y estar contento y estar feliz, hace falta tener... ayer mis bellos ojos de ayer contemplaron la belleza un día y toda la jauría sonreía entonces viendo el gesto correcto en el fulgor de mis ojos mis bellos ojos de ayer henchido de felicidad más tarde quise abrazar el mundo y ser amado y el invierno se prolongó eternamente sobre mi rostro caí en el fondo en la sombra mm